Es amor eterno, verdad, luz divina. Ten confianza en el Creador, en su paz perpetua. Todos somos Él, confía en su magna luz. Escucha tu alma. Y no pienses más Ríndete ante Él Y lo conocerás Abre tus brazos Recibirás la luz Agradece todo lo que eres Para trascender en tu evolución en este sosiego de paz y amor, acepta lo que es hoy. No te resistas, Él siempre te sostendrá. Siente que fluye y fúndete en el amor. Energía divina que eleva tu alma y te guía hacia la verdad. Ese es el camino hacia dentro de ti y en armonía siempre existirás. Agradece todo lo que eres para trascender en tu evolución en este sosiego de paz y amor, acepta lo que eres hoy, no te resistas, él siempre te sostendrá, siente que fluyes y fundate en el amor, perdona todo, lo tienes que sanar en tu reflejo.